Dale con, dale con la caña para arriba. ¿Así? Ahí, es sí, Ahora, Bajá y recogé y dale con la caña para arriba. Eh. Bajá, dale con la caña para arriba. Es. Bajá y así. Mantener la presión siempre. La... pasito, pues si no eh. la apuré. No, Ahí está, mirá. ¿Eh? Bueno, cantamos con una la, la nocturna. Venite para acá. ¿Quién? Ver, estás por arriba, no acá. Mames. ¿Eh? ¿En serio? Hay otra que está enganchado. Está enganchado parece. Sí, parece que te tío. está enganchado. ¿Con qué? Está enganchado con los seguro. Sí? Bueno, arrímate ahí los... ¿Se, pecar... ¿Se fue? No, sí, se ya. No está. ¡Papá, dale! ¡Sácalo! Así comemos no, mañana. A lugar, ¿no? ¿Hay una línea? Corre, te Una línea, sí, mira. Anda, aquí. Pero ahí no, no traer más, no a agarrar el... Está cerquita ahí. ¿Eh? Un bagrecito. Sí, un bagre. Ay, Corre, por... mira, mira. Un bagre, sí. ¿Lo puede agarrar ahí? De abajo. ¿Qué tiene? ¿Una línea abajo? Una línea, Gobi. Bueno, mira Este tenía es mi sol, ¿no? Si tienes la que casi solo. ¿Eh? Dame la, caña eh, agarra, dame la eh, caña eh. la Ay, me da pena. Sí, agarra porque este tiene espina, ¿eh? Sí, no, no lo agarré. Apoyalo ahí en, el, no, en la tabla estoy, nomás. Yo sé dónde No, no, no. Sí, no, tenés cuidado porque tiene. No, yo sé dónde no, de ¿Papá? ahí no, de ahí no. Yo sé dónde Ojo las, las, las tenazas. ¿eh? Papá. Es que así. Yo me voy. Me la Ahora agarramos la otra, saca el pescado y tíralo al agua nomás. ¿Qué? ¿Eh? ¡Ay, dos! No. ¿Sacá el pescado nomás? ¿Sacá el anzuelo? ¿Sabe cómo? No. Ahí, ahí. ahí. Si, si la trago, pero... Ya lo sacó, tío. Devolve el pescado nomás. Sí, papá, devolvélo. Después sacamos... ¿O lo querés llevar el pescado? No, no, no, no, no. ¿Eh? ¿Qué querés hacer con el pescado? No, no. A tíralo, sí. al... tíralo, papá. ¿Qué lo papá me da pena. Tíralo, por favor. Tíralo. ¿Cuándo Anda, pececito? Anda. Se está. ¿Se murió? No, no, eso va. ¡Ay, qué bien! Solo me quería explicar. para abajo el río para abajo el río así ah, ahí recostó con esto y esperemos que no, no creo que no de ahí nomás sentada qué te va despacito no te trae para que se cae acá estamos con susana qué grande susi esto sí que pasa estamos diciendo que tranquilidad disfrutar de la pesca el paisaje tranquilidad ¿Vale? sacamos una con pesca eh? la taladilla está media reacia pero bueno estamos con la variadita sacamos un bagre amarillo y ahora me parece una, una bobita no? una tararira, <risas> justo decía que no había tararira, mira, muy bien, la que faltaba, porque sacamos padre, boga no hemos sacado tararira, no sé dónde están, están medias Tranqui, y otra vez he pescado más, porque sé que la celetarre también el calor, ¿eh? vamos, <risas> Ponela acá, gorri, apoyala acá. Qué lindo. De fondo está. Están en la profundidad. Vamos a devolver. Ahí va. Uy, uh, mira cómo se va, mira. Mirá que belleza, mirá. ¿La viste? Vamos. Salió vale, la taru.